Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a contaros otra de mis peores experiencias durante la carrera de Bellas Artes Ya hice un vídeo acerca de una de mis peores experiencias Que lo tendréis por aquí o en la cajita de descripción, en algún lugar Y que... moló mucho, moló mucho Así que me he decidido hacer un segundo vídeo Sobre algo, eh, sobre una historia, donde voy a contaros una historia De algo que sucedió, de hecho, antes de lo que pasó en el vídeo anterior Que repito, si no lo habéis visto, tenéis que verlo porque... Eh, ¡Ojito! <risa> en esta ocasión tiene que ver también con un profesor de la carrera Y tengo más historias también con alumnos y tal Pero esas me dan un poco más de reparo, digamos Voy a contaros eh, historias de profesores en las cuales no diré nombres. Así que vamos a remontarnos a segundo de carrera de Bellas Artes. En Bellas Artes hay una asignatura que es Dibujo, donde se dibuja con carboncillo y con escultura de modelo o con modelo del natural directamente con una persona que viene a posar y demás. Esto no es importante. Lo importante es que las asignaturas están divididas eh, por partes, ¿vale? Tienes el primer año con dos semestres, digamos que serían Dibujo 1 y Dibujo 2, y luego están Dibujo 3 y Dibujo 4, en el segundo año de carrera. Yo, para ponernos en situación, en dibujo 1 saqué. Eh, lo veréis como hacia allí, ¿vale? Leyendo aquí. En dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, dibujo 4. En dibujo 1 saqué un. vamos a poner que un 9. En dibujo 2, pongamos que un 8,5. Y, y en dibujo 3, saqué otro nueve, o 9 o 9,5. A que no adivináis lo que saqué en dibujo 4. Pues un 4 <risa> ¿Por qué? Os lo voy a contar <risa> Resulta que yo en dibujo 4 tenía a un profesor que eh, debí caerle mal por alguna razón Por ese motivo es por lo que tenéis que elegir bien vuestros profesores Ya os lo dije en el vídeo anterior, pero os lo repito Este profesor es una persona que dibuja muy bien, muy muy bien y que tiene un hermano que también dibuja muy bien, no quiero dar mucha información acerca de esto, pero que alguien dibuje muy bien no significa que sea un buen profesor y mucho menos que quiera que aprendas o que eh, o, o, o, o, o siquiera que apruebes. O sea, por desgracia los artistas solemos o suelen, yo me gusta quitarme de ese saco, solemos tener el ego muy, muy alto y solemos ser muy egoístas. Es una cosa con la que yo, contra la que yo lucho continuamente en las redes sociales para deciros... Que evitéis eso, porque eso lo único que hace es que no, que no avancéis. Esta persona tenía un ego muy alto, muy grande, y además debí de caerle fatal. ¿Por qué? Por mis pintas, ¿vale? Yo en segundo de carrera era, bueno y en primero también, era como muy punky. Llevaba una cresta bastante heavy, bastante... heavy significa prominente. Llevaba mucha cresta y los lados rapados, incluso me, me teñí el pelo como con, forma, con formas de leopardo, con manchitas y tal... Y creo que eso fue lo que a este tío no le hizo mucha gracia. Yo, como alumno ejemplar, que he intentado ser siempre, por lo menos en lo que se refiere a ir a clase y hacer los ejercicios y demás, que luego no voy a por el 10 mmm, normalmente, que voy a probar. pero concretamente a la asignatura de dibujo siempre he querido sacar buena nota porque es una cosa que me gusta y que hago con todo el amor del mundo y todo el placer que se puede. Pues yo iba a clase, estaba el primero, en llegar, era el primero en llegar a clase, hacía mis dibujos, hacía mis movidas... Eh, intentaba aprender todo lo que podía Y este tío, de vez en cuando, se paseaba por mi lado Que por cierto, este tío llegaba siempre tarde a clase Hacía lo que le salía de los narices Y siempre se pasaba por mi lado y me decía Eso está mal, es que no lo ves Mira, míralo, si lo tienes ahí Y yo, no sé a qué te refieres Dime, explícame lo que es, porque no lo entiendo Es que no lo ves, si es que lo tienes ahí Es que no te puedo decir nada, es que lo estás haciendo mal Y yo, pero dime qué estoy haciendo mal Míralo, míralo y, y corrígelo Vale eso era todo lo que me decía el tipo mientras, eh, mientras pasaban los días y los días yendo a clase y demás. El tío llegaba a clase cuando le daba la gana y venía y me decía gilipolleces de esas, sin decirme nada más y sin ayudarme ni lo más mínimo. Fueron pasando los días, yo iba haciendo mis trabajos, yo los veía que estaban bastante bien en comparación a, la, a lo que era la clase, o sea, estaban dentro de la media de la clase, con lo cual pues yo iba a gusto, feliz y contento. Entregaba todos los trabajos extra que mandaba el tío, iba a los talleres porque había talleres con... Eh, figura con modelo en grande, donde había un dibujo de varios días, tres horas al día, varios días seguidos Y luego bocetos de dibujos rápidos de 10 minutos y así Iba todo, y los hacía todo Y sacaba bastante buenos resultados en todo para el nivel que tenía en aquel momento Y para el nivel que es el, el estándar de Bellas Artes, digamos Entonces, fue avanzando la cosa y el tío, yo vi que me iba poniendo unas notas pésimas Que de repente me ponía un 5, un 6, un 4... Y yo, pero, ¿qué pasa? pero ¿Qué es lo que está mal? Es que está mal, es que no lo ves. Y yo, es que no veo una mierda. O sea, dime qué es lo que está mal, porque si no, es que no. Yo no le aumentes. Tienes que fijarte más en clase. Pero vamos a ver, señor. Total, que eh, otra vez, una y otra de lo mismo. Y yo le, le, le llamaba en clase a ver si me podía corregir. Yo, además, iba en plan, tomajo, rollo, profe, porfa, me puedes ayudar, me puedes a echar una mano, por favor, que si no entiendo esto, o que es, no entiendo qué es lo que quieres es que quiero que dibujes lo que ves, y yo es que ya estoy dibujando lo que estoy viendo <risa> pues ha sido el año total, que llego el, el ejercicio final y dije vale, con que saque un 5 o un 6 he entregado otros trabajos extra y tal, yo creo que apruebo sin problema no va a ser un 9, como venía acostumbrado, pero pues bueno, por lo menos que me pase y ya paso de este tío y voy con un profesor que de, de verdad quiera que aprenda y me quiera contar las cosas y explicarme las cosas me puso un 4 en el examen final, que era de dibujar un modelo en grande. Yo lo veía y lo comparaba con dibujos de otra gente, y decía, pero como esa persona, le has puesto un 7 y a mí un 4. Me dice, no, es que está como. está de Erasmus, entonces, pues bueno, hay que aprobarle. Y yo, Vale, bueno, pues yo qué sé, entonces, yo, chico, pongo un 5. No sé, déjale dar el 7, pero. Pongo un 5, no me jodas <risa> no, no, no, no, no, A ver tus trabajos extra No, y, yo me, me, y me empezó a decir Es que no has venido a clase Porque claro, yo venía aquí y, y tú nunca estabas Y yo, vamos a ver Salao Si yo soy el primero que estaba en la puerta de clase Todos los días, absolutamente todos los días Entraba el primero, me cogía a mi sitio y me ponía a dibujar Y eres tú el que no aparecía por clase En la vida Y tienes los santos c... De decirme ...que soy yo que no he ido a clase... ...o sea, invéntate otra movida, tío... ...yo que sí, invéntate algo coherente... ...pero no me vengas con gilipolleces... ...de que si esto o si lo otro... ...pues qué pasó... ...pues que el tío me suspendió... ...el tío me suspendió y me dijo... ...no, te vienes en septiembre... ...haces el examen... ...y, y a ver si apruebas... ...¿qué hice? ...pues le dije... ...mira, yo si, tú, si a ti te hace ilusión... ...yo vengo en septiembre... ...y te hago el examen... ...pero no voy a dibujar nada... En todo el verano Voy a venir y te voy a hacer exactamente lo mismo que hice En este, en este último examen El tío me dijo, sí, sí, pero vienes en septiembre y yo, vale Pues llegué en septiembre, efectivamente, no hice ni el huevo Estuve todo el verano por ahí de fiesta con amigos Y viajando y conociendo mundo Y llegué y le hice el examen Exactamente igual o peor De lo que había hecho el anterior Y cogió el tío con sus santos... Y me empezó a usar de ejemplo para los demás Sí, sí, porque mirad, porque Jacobo lo hace muy bien Se nota que ha estado practicando Y yo, ¿que he estado practicando, desgraciado? Que no practico una mierda, si está peor que el que te hice la otra vez Pero ¿por qué me dices ahora estas soberanas gigantes? Sí, sí, porque mirad que bien ha hecho esto Porque mirad esto, otro, no sé qué Es que tenéis que hacer Pues ya está, y el tío me puso, no sé si era un 7 o un 8 Y se quedó tan ancho y aquí es donde se ve la importancia de, de un buen profesor, y ahí es donde se ve cómo en Bellas Artes, y no me cansaré de decirlo, es una carrera totalmente obsoleta, con gente que está ahí pues porque tiene que estar, porque gana pasta y puede estar haciendo lo que salga de las narices sin ayudar a nadie, sin enseñar a nadie, sin hacer nada más. Es una cosa lamentable y realmente es uno de los motivos por los que he hecho, eh, empecé a hacer lo de Paper Monsters y los cursos online de Paper Monsters donde eh, mi principal objetivo es enseñar de verdad a la gente y que la gente aprenda que el que quiera aprender, que aprenda el que no quiera aprender, que haga lo que quiera que se meta en Bellas Artes, el que quiera pasar el tiempo que se vaya a Bellas Artes yo siempre lo digo, tengo un vídeo sobre mi experiencia en Bellas Artes donde os digo qué opino de la carrera y para qué tipo de persona creo que es recomendable y en qué casos pero si quieres aprender de verdad a dibujar, sinceramente, Bellas Artes para mí fue una decepción no quiero seguir por este camino de, de decir cosas sobre Bellas Artes, porque creo que ya lo he dicho todo a lo largo del tiempo en este canal. Y me resulta lamentable. Hay un montón de historias como estas, un montón de profesores... Siempre digo que de Bellas Artes, a lo mejor de 40 profesores o 50 profesores que tuve, me acordaré de cinco, que los puedo contar con los dedos de una mano. Y que son profesores que de verdad amaban lo que hacían, que querían que aprendieses, que se, se les veía, que explicaban con pasión y esa pasión te la transmitían y... Y te hacían, pues eso, tener ganas de, de ir a clase, tener ganas de aprender y, te, y además, eh, en base a todo eso, te ayudaban y mejorabas una barbaridad y aprendías una barbaridad. Por desgracia, no es lo que se suele encontrar en Bellas Artes y, y es una pena. Es una pena porque podría ser una carrera increíble que, por desgracia, no lo es. Así que nada, pues, acaba esto con un sabor como agridulce Aunque bueno, el vídeo en general no iba a ser muy, muy dulce Pero bueno, total, que esa es una de las experiencias eh, que tuve en Bellas Artes Si queréis saber, queréis que os cuente más experiencias con otros profesores Con alumnos y bueno, de, de todo tipo dejadme en los comentarios No sé si habéis tenido alguna otra experiencia vosotros de este estilo En vuestras carreras, no sé si en Bellas Artes o en cualquier otra carrera También dejádmelo en los comentarios Porque telita, telita, telita lo que hay por ahí Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadme un buen like. Caso, Mirad el, el vídeo anterior de mi otra experiencia en Bellas Artes. Eh, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chicos.